¿Cómo se estará trabajando durante todo este año, durante toda esta gestión 2019 en diferentes aspectos? Esto a consecuencia de la pérdida de cultivos, pérdida de hectáreas, a consecuencia de las inclemencias del tiempo, ya sea lluvias, sequías, heladas, entre varios aspectos. Que es lo que ha ocurrido hasta el momento? Tomando en cuenta que en gran parte del país se han registrado cultivos que han resultado afectados, familias que lo han perdido todo. Y es por ello que estaremos informando acerca de lo que está ocurriendo ya que hasta el momento, hasta la fecha se ha reportado aproximadamente 15 hectáreas las cuales han sido afectadas para ello quiero presentar a Cristian Aliaga director de riesgos del Instituto Nacional de Seguro Agrario que nos está acompañando ¿Cómo está? Buenos días, un gusto que nuevamente esté con nosotros sin embargo es un tema que preocupa Buen día Lorena Sí, eh, bueno, el agradecido nos, somos nosotros por brindarnos el espacio para poder informar a la población lo que venimos avanzando no más en una época crítica como es la que estamos viviendo actualmente no nos solidarizamos con las familias eh, por ejemplo que, han, que están sufriendo este dolor eh, con el evento y el desastre en Cananabi. Eh, estamos tomando acciones también como, como compañeros solidarios que somos para poder colaborar con un granito de arena es importante eh... Que la población conozca, que todo el país conozca cómo se está trabajando hasta la fecha y cómo se estará trabajando durante todo este año por las inclemencias del tiempo. Son aproximadamente 15.000 hectáreas en todo el país las cuales han resultado afectadas, ¿cierto? ¿Es correcto este dato? Bien, eh, es importante mencionar, Lorena, de que eh, bueno, el Instituto del Seguro Agrario es eh, un brazo operativo más ...de lo que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. ...actualmente el Ministerio tiene muchos programas... ...que eh, van trabajando en diferentes connotaciones... ¿no? Eh, ...trabajamos de la mano, por ejemplo, Comunidad de Contingencia Rural... ...que es otra área que también atiende las emergencias y los desastres... El seguro agrario viene a pagar y ayudar con las indemnizaciones, sin embargo, eh, eh, recuerdas y recordar también a la población que son tres momentos eh, para implementar el seguro agrario. Uno es el registro, que lo empezamos el año pasado, actualmente estamos ya en, en, el, en el segundo eh, pasito. ¿Puede registrarse todavía? Todavía No, bueno, ya cerramos el registro, ah. eso cerró, terminó en diciembre. Ahora estamos en el segundo momento, que son precisamente los desastres, las, las alertas de los siniestros que vienen ocurriendo, las inundaciones, las heladas, las granizadas que se han estado suscitando en el país, ¿no? y eh, actualmente el equipo viene haciendo esa evaluación. Son aproximadamente, como bien lo tuvo, lo marcabas, 15.000 hectáreas que han sido reportadas como afectadas, y eh, actualmente el equipo ha ido ya visitando diferentes municipios, Municipios, eh, por ejemplo, como Batallas, Mocomoco, Laja, Curaguara de Carangas, en el departamento de La Paz, en el departamento de chuquisaca por ejemplo, hemos estado por San Lucas, Yamparaes, eh, actualmente los equipos también están eh, peritando eh, por OMA eh, en esta semana. Eh, tenemos también que se están atendiendo las evaluaciones, eh, eh, los equipos técnicos están en Vitichi por ejemplo, están entrando a Chukyuta entonces el equipo técnico del INSA actualmente está en terreno coordinando con los gobiernos municipales con los productores que han sido afectados y haciendo la evaluación y la cuantificación de los danos, ¿no? eh, esto es dinámico, estamos eh, yo diría en un 40% de lo que resta todavía para nosotros en la cobertura de lo que es eh, la evaluación de cultivos. Hasta el momento, aproximadamente tomando en cuenta que hasta el mes de diciembre podían registrarse, ¿cuántas son las familias que lograron registrarse? Esto para poder eh, tener como una precaución, ¿no? En caso de que eh, por algún motivo, por estos desastres naturales, se vean afectados los cultivos y de esta manera que puedan ser indemnizados. Así es. Bien, eh, nosotros eh, terminamos el registro y tenemos que se han ah, registrado 125 municipios y eh, la superficie eh, supera las 241 mil hectáreas. ¿Cuántos productores han, eh, se han adscrito al seguro agrario? Son más de 121 mil 190 eh, familias y hermanos productores que han eh, registrado ¿no? sus cultivos de alfalfa, arveja, avena, cebada, frijol, haba, maíz, papa quinoa, trigo y yuca. ¿no? Este año hemos implementado el, se ingre, ha ingresado el cultivo de arveja, es el cultivo nuevo, eh, esto a solicitud eh, de una demanda de los hermanos productores, entonces se ha hecho todas las gestiones y gra, gradualmente año con año hemos venido implementando ¿no? eh, la inclusión de nuevos cultivos. ¿Este registro tanto de los municipios, de los productores, es eh, mayor al de pasadas gestiones? En, mira, cabal, es, es muy similar el comportamiento es muy similar y cabalmente mira acá tengo una grafiquita que esquematiza eh, las eh, eh, esquematiza por ejemplo cómo hemos ido creciendo donde hemos tenido un mayor registro ha sido el año la campaña agrícola 2016-2017 pero si tú ves la tendencia a partir del año 2014-15 se va manteniendo cuáles son nuestros cultivos principales que venimos asegurando son eh, la papa el maíz, como los dos principales cultivos que tienen una mayor cantidad de superficie. Le siguen los cereales, hablamos de la cebada, el trigo y eh, por otro lado eh, la quinoa. Cuatro, esos cinco cultivos que vienen siendo los más que se vienen registrando. donde hemos tenido el pico de una mayor participación de productores? La campaña agrícola 2016-2017 con 168.705 eh, ...hermanos productores que se registraron con el Seguro Agrario. Cabalmente ese fue el año más crítico eh, en el país. 2016. Exacto, porque teníamos eh, la presencia del fenómeno El niño. También hemos tenido una importante indemnización, más de 33 millones de bolivianos... ...que han sido indemnizados en esa campaña agrícola. Para la, lo que, eh, los datos de la campaña agrícola de, del año pasado, ya los tenemos consolidados. Y es así que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a través de lo que es eh, su brazo operativo en el, en el Instituto del Seguro Agrario, ha llegado a indemnizar más de 18 millones de bolivianos a 26,974 hermanos y hermanas productores. ¿Y la inversión que se tiene prevista para esta gestión? Bien, nosotros venimos eh, haciendo las gestiones siempre con eh, nuestras autoridades nacionales. Eh, anualmente, en, esto, en este récord histórico, hemos venido siempre recibiendo el apoyo de... De, del estado del TGN con 30 millones es importante también eh, mencionar que los gobiernos municipales participan en este apoyo entonces también ellos tienen una asignación que eh, esperamos que eh, este año pues esté eh, normal es importante mencionar que actualmente tú tienes un estado resiliente puedes advertir por ejemplo cómo inmediatamente ya se han eh, por ejemplo para la ayuda humanitaria el gobierno ha asignado eh, más de 70 millones de bolivianos para el tema de viviendas, ¿no? eh, el tema de defensa civil, que es otro brazo operativo de ...del Estado plurinacional, también vemos que está desplazando ayuda humanitaria... ...alimentos y ...entonces la capacidad de respuesta en relación a anteriores años... ...es, es mucho mayor... ¿no? Eh, ...eso significa que eh, el conjunto de políticas que ha venido emanando... ...el gobierno nacional han sido importantes... ¿no? ...tenemos un enfoque, una ley 602 que tiene un enfoque principalmente de prevención... ...pero ante, la, a, ante los desastres que se vienen presentando las emergencias... ...la capacidad de respuesta del gobierno nacional de las gobernaciones y los municipios ha ido mejorando en estos más de 13 años de gestión que tenemos y cada año también se va trabajando, se va capacitando no solamente al personal a estas instituciones que acompañan, que colaboran a todas aquellas familias en diferentes municipios en todo el país que se han visto afectadas a consecuencia de las inclemencias del tiempo eh, ahora estamos eh, empezando este segundo mes del año uh -huh. y se han registrado bastantes lluvias, inundaciones, afectaciones a cultivos, pérdidas de cultivos. ¿Estas afectaciones es un número similar al del 2018? Porque también habían inundaciones ¿no? en el 2018 Gracias. para esta época. Pero, ¿es un número similar? ¿Es menos? ¿Es más? Bueno, es importante mencionar que la tendencia es similar. ¿no? Obviamente, marcado por algunas cositas ...que llaman mucho la atención. Yo creo que la, la pérdida de vidas humanas es lo que realmente sí. llama mucho la atención... ...y es lo, la, lo lamentable que actualmente estamos eh, escuchando y viviendo todos los paseños en, en, en el departamento y en Bolivia, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, la tendencia, como te digo, o sea o este es el periodo normal de lluvias... Eh, si sí hay un, una, y lo sabíamos porque tuvimos un conversatorio precisamente el año pasado, par, donde participado Defensa Civil, donde participó el Cenami, donde participaron diferentes instituciones públicas que eh, obviamente iban eh, bosquejando cómo se venía este año y qué previsiones se debían tomar. Entonces ese es el rol articulador del Instituto del Seguro Agrario y obviamente cada instancia dentro de las funciones que le corresponde ha ido tomando los recaudos necesarios. Como te digo, creo que es lamentable, muy lamentable lo que ha ocurrido, las pérdidas de vidas humanas, eso no tiene reparación, pero como tú ves la actitud de nuestro hermano presidente, está ahí caminando, eh, está visitando y está obviamente ayudando. En diferentes acciones, en ayuda humanitaria, ahora el Seguro Agrario en, viene haciendo sus evaluaciones, la Unidad de Contingencia Rural, lo mismo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, viene haciendo sus actividades, viendo y visitando, estando en campo, qué es lo que ocurre, coordinando con las gobernaciones. Eh, entiendo que hoy tenemos una reunión con la gobernación de Potosí, por ejemplo, donde está nuestro equipo coordinando precisamente todo lo que es la atención de emergencias. Inspeccionando, ¿no? ¿no? Así Comunicándose es. con la población para saber qué es lo que necesita. Exactamente, ¿no? Cabalmente yo en unas horas más estoy yendo para el Chaco, ahí igual vamos a hacer unas evaluaciones, vamos a estar por el municipio de Lagunillas. Entonces, como verás, me he venido ya para ¿Listo? el viaje. Y para ir, obviamente, a pisar eh, el terreno y coordinar con los alcaldes y los hermanos productores. Y conversar también con la población, que eso es lo que la gente en este momento necesita, sentirse tranquilos, sentirse que tienen un respaldo, que no es que se perdieron sus cultivos y listo, ya está, se perdió, sino que existe una indemnización, pero aparte de esta indemnización, que se viene trabajando durante toda la gestión, para poder capacitarlos y de esta manera en las pequeñas alertas que se van lanzando por el CENAMI, aunque sabemos ¿no? que el tiempo y el clima a veces no avisa y es de repente, ¿no? pero siempre existe esta capacitación, talleres, cursos, a todos aquellos pobladores, productores, en los diferentes municipios para poder eh, estar alertas, ¿no?, ante mm. cualquier tipo de situación. Y es importante conocer cómo se ha estado trabajando en todos estos años y cómo se estará trabajando este 2019. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena, por eh, nuevamente abrirnos la puerta del canal y en realidad al canal, a Avia Ayala por darnos eh, esta oportunidad. Como bien tú decías, es importante informar, comunicar, pero sobre todo estar en terreno, escuchar las demandas, escuchar eh, eh, qué es lo que ha podido ocurrir y cómo bien lo has marcado sentir eh, que la persona, el productor, sienta que tiene un Estado que le está ayudando y que le va a colaborar en diferentes maneras, en la ayuda humanitaria, en el tema agrícola, en la restitución de diferentes situaciones que hayan podido acontecer en el, en el área rural. Y lo estaremos esperando también en una próxima oportunidad para saber cómo se ha estado trabajando, cómo le ha ido en este viaje también, claro y cuántas sí. familias ha logrado indemnizar. Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente.